Nosotros que siempre recomendamos películas, si no Cambia. la vieron, Patch uh, Adams, tremenda película. ¿no? protagonizada por Robin Williams, es un peliculón sí. hermoso, uh -huh. eh, como tantas que hizo uh -huh. Robin Williams, y esta creo que es una película que lo marcó muchísimo y nos marcó a todos como sociedad, no, no sabía que venían de antes, yo pensé que este había sido un gran disparador, eh, y hay gente que lo debe tener de manera instintiva, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, hay, bueno, hay muchas personas que pertenecen a, a Payamédicos que, que bueno eh, han estado por lo general, son personas que han estado en los hospitales por alguna causa uh -huh. eh, entonces bueno, se juntan ese deseo de, de querer eh, eh, colaborar con, con el estado de ánimo de las personas, y, y bueno, se conjuga eso, y bueno, es algo muy muy bonito lo que se da. La, la parte del payaso, uno por ahí cuando se pone a pensar en, en los más chiquititos, viste que hablamos, esta también la labor que por ahí está más apuntada a ustedes, debe ser durísimo tener que entrar a, a un hospital, sí. a un pasillo oncológico, donde hay niños que son niños, o sea, no podemos evitar sentir lo que sea con los niños, y sobre todo con las familias. Uh -huh. La parte del payaso, ¿es como un protector que también tienen ustedes ante la, el contacto y lo que están sintiendo con esos pacientes? Exactamente, sí. Eh, el, los, yo siempre digo que podríamos eh, ser por ahí personas que van a hacer una actividad a través de, de, de qué recurso ¿no? y cuál uh -huh. es el recurso que nosotros utilizamos bueno, es el payaso claro. el payaso teatral adaptado al ámbito hospitalario uh -huh. es el, el personaje que nosotros creamos a través de las capacitaciones previas que nosotros tenemos uh -huh. es justamente el protector que tenemos ¿sí? el traje protector ante todos los que se viven en el hospital porque es verdad lo que vos decís se viven situaciones eh, muy, muy difíciles uh -huh. situaciones que muchas veces atraviesan eh, digamos, estados de ánimos y que te pueden hacer, digamos, hacer se, se sentir mal. Entonces, bueno, esa ese es nuestro, nuestra preparación, es nuestra protección, nuestra, uh -huh. nuestro fallamento. Claro, que debe ser muy difícil una vez que ustedes van, que están, que abrazan, que dan sonrisas, que dan amor, diversión, todo lo que hacen. Una vez que se van, debe ser como muy difícil despegarse uh -huh. de lo que vivieron. Porque... Sí, sí, es tal cual. Bueno, eh, recién decían el, el abrazo simbólico. Nosotros uh -huh. eh, Dentro de, de payamédicos, ¿qué hacemos? Nosotros en el hospital, por lo general, eh, no nosotros no vamos a dar un abrazo en el hospital. Uh -huh. Por una cuestión, eh, básicamente, lo principal, del, por el tema de bioseguridad, uh -huh. ¿sí? porque por podemos. Eh, si exactamente, demás, claro. porque nosotros podemos ser un transporte, un vehículo de gérmenes, de, de, claro. de cualquier cosa. Eh, entonces, mantenemos esa distancia para con la persona que está hospitalizada. Ahora, en otros lugares, en otras instituciones, en otros en otros espacios, muchas veces eh, se produce desde que vienen a abrazarnos. Y nosotros, claro, obviamente recibimos y brindamos ese abrazo. Pero lo brindamos desde, desde, desde el payamédico, desde el payaso, uh -huh. no desde nosotros. Tratamos de que no sea una cuestión vincular, porque justamente lo que vos decís, <coughs> si vos eh, lo haces una cuestión muy, muy personal, Desaparece eh, el payaso Desaparece el personaje y eh, aparece tu persona claro. Entonces al estar a, eh, Tu persona presente se puede Lo que nosotros le llamamos capturar Y que, cuando te capturas hay una cuestión De transferencia, de emociones Donde ya se pierde la cuestión Terapéutica y ya pasa a ser Una cuestión de, de, de oh, otra uh -huh. cu Muy sentimental digamos uh -huh. ¿no? Desde ahí el, el... Yo supongo que la cara de los niños Cuando nos ven entrar Debe ser un antes y un después, de solamente verlos entrar. Ahora, también el adulto se ve como. Sí. Hay, hay un cambio ahí, ¿no? Porque lo debe sacar de su contexto en un hospital donde todo es tan tan protocolar sí, sí, sí. Y de repente entra un payaso, ¿no? Eh, debe ser para el adulto como llamativo también. Totalmente, sí, sí, sí. Eh, eh, nosotros siempre decimos que. Nosotros golpeamos en la habitación y, y pedimos permiso obviamente para entrar y uh -huh. si la respuesta eh, es no, por ejemplo, eh, bienvenido sea porque la persona cuando entra a una situación de internación siempre está como sometida a un montón de, de, de, digamos, de pautas a las cuales no puede decir que no, tiene que decir todo que sí, uh -huh. entonces si de repente nosotros golpeamos y entramos y ese segundo donde ingresamos y decimos podemos entrar, la persona dice no, bueno, bueno, buenísimo, porque a alguien le pudo decir que no y, y, y pudimos salir. Y si cuando eh, podemos entrar, ese momento, ese, cualquiera sea la acción, eh, marca un, una rutina distinta del día. Claro. No lo mismo, lo mismo, lo de mismo. To, de todos los días. ahora Cuando hablamos de sí, medicina. Bueno eso, Porque es verdad que nunca puedes decir que no en un hospital. La, Viste la, que la lo... enfermeras y una te pone el termómetro, sí, la otra te sí, pone sí. el coso en el dedo. El horario de la comida. Y ni la, hablar la, la, la cuando visita. son mamás. Todo, todo. Sí, sí. todo. todo. Sí, sí. Nunca puedes decir que no. Nunca puedes decir que no. Uh -huh. Entonces Mirámos imagínate que, que te golpean y te dicen, eso. ¿podemos pasar? Y vos decís, no. Y te dicen, con nos estamos viendo, ¿sabes? saludas con amabilidad y te vas y vos decís, bueno, alguien, alguien me hizo caso, alguien. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Qué bueno, ¿no? Sí, total. Y hablando de hospitales, esto que decías, que viste que uno ya cuando va al hospital a hacer cualquier cosa, ya es como su energía baja. Porque es como el hospital, es como uno va al hospital a sufrir, a que pasen cosas malas. Claro, claro. Es depende de la situación, pero es como hospital igual enfermedad. Está obviamente, la medicina es importante, hay enfermedades que con la medicina se curan o lo que sea, eso no lo vamos a poner en discusión porque es así. Ahora, no me digan que un abrazo igual amor puede cambiar cualquier tratamiento, cualquier enfermedad y eso no lo puedes decir vos, que has visto, me imagino, pacientes lamentablemente de todo tipo con enfermedades y cómo se ayuda, ¿no? Sí, con totalmente. algo tan fácil y tan sí, gratis. Sí. Sí, sí. Nosotros eh, lo que hacemos, eh, vamos al encuentro con la persona uh -huh. que está hospitalizada eh, y siempre nosotros buscamos que la persona pase a la actividad. Porque nosotros no le decimos paciente, le decimos produciente a las uh -huh. personas, para que justamente ellos pasen a la actividad y que no sean pacientes, que no sean pasivos. No queremos entrar a una, a una sala y hacer como una especie de show y que miren nada más y que aplaudan y, y nada más. No, nosotros entramos y bueno, con distintas técnicas y mucho cuidado sobre todo, eh, vamos buscando que la persona produzca con nosotros cree subjetividad sobre todo, pase a la actividad desde acá, desde el pensamiento entonces de repente su habitación pasó a ser una selva donde vamos a investigar y a explorar cosas y de la otra cama pasó a ser un barco y la ventana, no sé la, la, la escotilla de un camarote no, sí, se transforma y sobre, no, no, no utilizamos muchos objetos tampoco eh, trabajamos mucho lo que es la imaginación eso, eso es lo que tratamos de buscar. Qué lindo. Me encantan los nombres que se ponen. Así. Ah, que también debe ser todo un tema. También. ¿No? Porque sí. son como doctores, los nombres. ¿No? Sí, sí, tal cual. Eh, ¿Vos, el, ¿Vos sos? Yo soy el doctor Manolino Mielino. Manolino. Es que tiene claro. nombres divertidos. Sí, sí, sí, sí, sí, claro, sí. llega el doctor tanto, serio, guarapolo Blanco, no sé qué. Y llega. Para abajo. Después claro. Llega el, llega el payaso, nombre divertido. Buena onda, qué sé yo, ya cambia la realidad Sí, sí, hay un montón de... O sea, todo lo que es en paramédico Médico está pensado Todo, todo, desde la, eh, los trajes de También la forma de hablar que tenemos No utilizamos ciertas palabras que puedan hacer resonancia Con las personas mm. que están hospitalizadas Qué difícil eh, Sí, sí, sí, porque por ejemplo la típica Vos decís, hola, ¿cómo estás? Y, y no conviene sí, no, entonces claro. tenemos eso, esa ética nosotros le decimos la paya ética de qué es lo que conviene y qué no conviene uh -huh. y en este caso vos entrás y decís hola, cómo estás paya amigo y vos decís, y no conviene te contestan bien por lo general sí, pero claro. podés caer en la situación de que te contesta y cómo querés que esté, si hace sí. dos meses que estoy internado claro entonces de ahí empezás para no, ahora, no. Empezaste con el pisquero, sí. Claro, sí, sí, claro. Entonces, también uno eh, por ahí. Buscar también los juegos adecuados a la hora de, de ver qué tipo de patología o qué tipo de situación en la que está el, el, el produciente hospitalizado. Entonces, en base a eso, buscar tales juegos y tales no, evitarlos. Pero, ¿cómo es? Ustedes, eh, para que la gente conozca un poquito más, primero, vamos a empezar de la base. Cualquiera puede ser payamédico. Exactamente. Tienen sí. que hacer, obviamente, un curso, uh -huh. capacitarse para estar preparados y para ser parte. Eso sí. Exactamente. Sí, sí. No, no es necesario ser médico, uh -huh. ni ser artista, ni nada por el estilo. Cualquier persona mayor de 18 años puede uh -huh. ser payamédico. ¿Y sí. hacen eh, talleres, cursos? ¿Cómo es esa parte? Sí, yo soy el, el formador de acá de Mendoza. De, el, son Hay solamente un grupo payamédicos que lo manejas vos. Eh, así es, de Mendoza. Sí, por eso, de acá. Sí, ah, sí, porque sí. estamos en toda la Argentina. Sí, sí, sí. Eh, sí, eh, entonces se hace la formación artística conmigo que dura tres meses uh -huh. y después se da un curso teórico que lo dicta José Peluqui que es el fundador de Paya México, vía virtual porque él está en Buenos Aires uh -huh. entonces con esas dos, eh, digamos capacitaciones artística y teórica también se construye el traje obviamente, claro. con todas las pautas que recién les decía, con una en la, con cromoterapia también uh -huh. buscamos todos los colores y una vez que ya tenemos todo eso, eh, estamos ya en distintos hospitales, uh -huh. con convenios firmados, o sea, no es que vamos a un hospital y, hola, ¿qué tal? y entramos, no, sino hay una autorización, convenios, seguros, un montón de cosas que estamos ya, eh, ya hace muchos años trabajando uh -huh. en, en los distintos hospitales. Eh, entonces, nosotros llegamos y tratamos de buscar la información de las personas que están hospitalizadas para en base a eso justamente crear esta estrategia o este mapa de decir, bueno, esto conviene hacer, esto no conviene hacer, esto lo vamos a decir, esto no. Eh, la, el segundo paso el, eh, lo, es la intervención misma uh -huh. que dura... Como mucho 10 minutos, 10, 15 minutos ah, como mucho Mirás poquito Sí, pero es un montón Sí, no, me imagino, me imagino eh, que eh, sí Parece poco, pero es un montón uh -huh. eh, Y después de la intervención que vamos y visitamos bueno la, los lugares que tenemos para, para visitar Volvemos, nos cambiamos y allá hacemos el tercer tiempo que nosotros le decimos que es el, la catarsis en, con Ya nos sacamos la nariz, sacamos el personaje Nosotros no sacamos la nariz, sacamos el personaje y ahí con el compañero, la compañera, empezamos a hablar y nos, empezamos a decir todas las cosas que cuando estábamos en personaje no podíamos decir. Wow. Entonces ahí decimos y nos, nos hablamos y, de, y demás. Y el cuarto tiempo es, nos reunimos una vez por mes, todos los grupos de todo el Gran Mendoza, al menos porque estamos en otras partes de Mendoza, uh -huh. eh, y yo, yo, digamos, coordino esa parte y buscamos eh, distintas situaciones que por ahí pueden haber afectado alguna de, de las duplas que van a intervenir son de a dos, entonces lo ponemos to, vemos cuál es la más eh, representativa, la ponemos como ejemplo y a través de, de técnicas de psicodrama y otras técnicas más elaboramos y entre todos resonamos para que la mochila esa que queda pesada por ahí de una intervención uh -huh. donde se sintieron mal sea mucho más llevadera. Eso que decías vos, uh -huh. ¿no? Cómo sacarse de encima después ese, ese peso ¿no? que queda de situaciones. De, después uh -huh. de visitar a a, a una persona momento. con determinadas enfermedades. ¿Cuántos son el en Mendoza? Y aproximadamente 250. Ah, muchos. Bueno. Mucho. Sí. Y, y han sido premiados porque estaba viendo lo de, lo de la red de inclusión Mendoza. Sí. Fueron premiados por la red de inclusión. Hemos sido, eh, gra eh, gracias a Dios, hemos sido premiados por, por la red de inclusión, por la Cámara de Diputados, mm. por Cámara de Senadores, por bueno eh, Ciudadanos Ilustres en Godoy Cruz. Eh, tenemos marco convenio con la Universidad Massa. Estamos ahora trabajando con la UNCUYO en un proyecto muy interesante eh, con la Facultad de Ciencias Médicas, donde vamos a, a poder vincularnos y, y también trabajar desde la parte de la, de la humanización de la medicina. Uh -huh. Muy, muy, muy importante ese proyecto que, que, bueno, que estamos ahí trabajando.